Ok, ahora estamos transmitiendo en Instagram. Ok, bueno, vamos, adelante. Esa cosa. El sucio Mark, ¿Qué onda Mark? ¿Qué onda Marco? ¿Cómo estás? Aquí estamos dándole un rato las percusiones. Hacen falta tanes acá bailando. <ríe> Saliendo del, jale. <risa> Saliendo del jale. Pues ya saludó. Qué onda crack. Creo que creo que creo que te habla a ti, Aquí está Edgar también. Saluda. ¿Qué onda amigo. Eh, creo que te hablaba a ti, crack. Vamos. This <laughs> is <laughs> Hey, ¿qué onda, Stephanie? ¿Cómo estás? Saludotes. A ver si todavía estás. Ah, ya saludamos a Stephanie. Ahora, no sé quién más esté ahora. ¡Ah, sí! Aquí estás. ¿Qué onda, Stephanie? ¿Cómo estás? ¡Saludos! ¿Qué Saluda. Está ¿Torres? Stephanie Torres, claro. Torres, ¿qué onda? ¿Cómo estás? A ver si toquen algo. Cállense, tóquenme. pónganse a tocar. Ok. Vamos a ver... Ya se muy bien. Se Bueno, un abrazote a todos quienes estén acá y quienes vean después el video. No sé si esto se queda grabado. No, no tengo ni idea. Creo ah, okay. es que sí. Bueno, vamos a ver. Supongo que es aquí. Pues... Creo que al final, la transmisión te dice si lo quieres guardar.